El ciclista belga Dylan del Varian Vitorios se ha adjudicado la victoria en la edición del 2022 de la clásica flecha balona. Prueba del calendario UCI World Tour disputada este miércoles en Bélgica sobre un trazado de 202.1 kilómetros con salida en Blegny y llegada en el muro de Uy. Con un tiempo de 4 horas y 42 minutos y 12 segundos, Dylan Teus atacó y logró sacar una diferencia importante. Solo el español de 42 años, Alejandro Valverde, le siguió la estela hasta que lo pudo alcanzar y ponérsele a su lado. Pero en la parte más suave, en el remate, Alejandro Valverde ya no tuvo las fuerzas para rematar. Y Dylan se impuso en la siguiente llegada del muro de Uy por delante del español Alejandro Valverde de Movistar y del ruso Alexander Blasov del Hansgro, Segundo y cerrando el podio de la clásica, delante un sucedió en el palmarés de la flecha balona al francés Julian Alaphilippe, vencedor de la pasada edición 2021 y cuarto en la presente, así quedó la clasificación general de la flecha balona Primer lugar y campeón, Dylan Teus. Segundo, Alejandro Valverde a dos segundos. Tercero, Alexander Blasot a dos segundos. Cuarto, Julián Alaphilippe a cinco segundos. Cinco, Daniel Felipe Martínez a siete segundos. Sexto, Michael Wood a siete segundos. Séptimo, Almeida Guerreiro a siete segundos. Octavo, Rudy Molar a siete segundos. Noveno, Warren Barguil a siete segundos. Y cerrando el top ten, Villa a siete segundos.